Buenos días, buenas tardes a todos. Hablo Erin, Ryan Fincham y Jim Barber que están presentes también. Uh, vamos a iniciar para, yo sé que todos quieren saluda, saludar a todos, pero por, por ahora si sí, sí pueden uh, poner sus micrófonos en modo mudo para que no tengamos todos hablando en el, la misma vez. Uh, Y quiero darle, darle bienvenidos a todos. Es un gusto ver a todos presentes aquí. Uh, este post-curso webinar es la primera vez que estamos intentando dar una continuación al esfuerzo que han hecho con sus planes de, uh, planes de acción de liderazgo. Como el curso ya se ha terminado por un tiempo y tenemos buenas memorias, uh, el la oportunidad de implementar lo que hemos aprendido continúa y sé que ustedes han estado muy ocupados en sus parques, uh, implementando sus planes de liderazgo. Un momentito. Todos deben poder ver um, la pantalla y vamos a Un momento, parece que tenemos un problema técnico técnica en este momento. Pero... Ahí está. Ahí está. Si todos deben poder ver la pantalla, no sé qué pasó, perdón. Estamos aprendiendo ese sistema todavía. Uh, pero vamos a tomar un momento para saludarles eh, desde el equipo de, de Centro de Manejo de Áreas Protegidas. Bueno, este, un gusto saludarles a todos en un momento. Hola, buenos días. Jim está aquí escondido. ¿Dónde va? Este, vamos en un momento este, no sacar eh, el sistema de modo mudo para que todos puedan saludarse eh, un momentito. Este, solo eh, estamos usando esta función para que no haya este, tanta in interferencia en, en interferencia. la... Interferencia. Uh, obrigado. <risas> Muito bom ese <risas> aporte de Brasil. Uh, Estoy aquí como... para ayudar. Pero como mencionó Aaron, este, muchos de los donantes y otras entidades involucradas en la capacitación eh, pues nos están exigiendo y en realidad nosotros estamos exigiendo a los demás de ver diferentes mecanismos para asegurar que cursos como nuestro no es un solo evento, sino el inicio de un, un periodo más largo de aprendizaje y oportunidades de compartir y ese justamente forma parte de esta oportunidad de compartir entonces realmente es un gusto saludarles a todos a ustedes yo sé que ustedes quieren saludar a todos los demás también así que vamos a, a sacar el sistema de modo mudo para que todos puedan saludarse un momentito antes, no un momento pero... no, no, no. ok ok todos pueden dar sus saludos ahora mismo Hola. Hola a, todos. Hola. Hola, a todos. hola compañeros, un gusto saludarlos. Pueden ir uno por uno, hola. saludando. Uh -huh. Hola a todos, qué bueno estar acá con ustedes. Hola, un saludo a todos desde Brasil. Hola Adriano, hola Día. Hola, Adriano. Hola. hola a todos Ángel está ahí Una alegría inmensa ver a ustedes, uh, Hola, hola con todos Si me escuchan, saludos hola, desde hola. El hola, continente de Ecuador Ángel, ¿todavía estás? Ángel, uh -huh. saludos Ángel, ¿todavía estás en, en, en el curso de desafíos Esperando saltar? Sí <risa> Uno, <montón. risa> Hola a todos <risa> desde Paraguay. Una gran emoción Hola, Paraguai. Hola, Ryan, Angel. Erin, Kim. Olá, Olá, Olá, hola, Patrícia. Vamos ver. A... Hola, no, hola Patrícia, te estamos vendo. Pero... Que bom bueno que me aparece, Patrícia. A ver. Que mais está? Oscar, hola. Eu eh, não os vejo. Rosa. Como? Adriano. Patricia, si ¿sí puedes apagar tu cámara porque algunos no tienen este uh, internet o banda ancha, internet o sí. señal uh, suficiente para aguantar mucho en, uh, video. Gracias, pero un gusto verte. Así, uh, pues todos son igual Yo no veo nadie. Hola Ivette. Hola Marta. Nice. Hola, yo no sé si me escuchan, no sé si sirva mi hola. micrófono, pero hola a todos. Fuerte y claro, Marta. Perfecto. De Un abrazo, Besos, Martita, Inete. Ok. Ya, yeah. presentando a Luis. Hola, Daniel. ¿Ya hola, Daniel. ¿Daniel está? Un momentito, ya. Por todo me llama y estoy con ustedes. Ok, vamos a regresar a modo mudo y, y avanzar con el webinar. Ustedes recibieron como esta pregunta sobre cuáles son las acciones que, claves que han log logrado con su este, acción uh, plan de acción de liderazgo, cuáles han sido sus desafíos organizacionales o institucionales y como una lección principal que han aprendido, una reflexión que quieren compartir. Todos van a tener hasta cuatro minutos máximo. Vamos a iniciar con los que han enviado, los que nos han enviado sus presentaciones, su diapositiva y después si queda tiempo, para los que no han preparado algo, van a poder tener un momento para compartir algo sobre, sobre su trabajo. Uh, vamos a estar súper estrictos con el tiempo porque el tiempo es limitado, uh, pero esperamos en el fin que podemos tener un momento de excursión. Y ahora vamos a arrancar con la primera uh, presentación. Que <laughs> es Ángel. Si sí, Ángel, puedes poner uh, tu micrófono. Yeah. Ángel, ¿estás ahí? A ver, a la cuenta de tres. <risa> Uno, <¡Mierda>! dos, tres. <risa> ¡Mierda! Qué <risa> bien. <risa> a ver, un gusto saludarlos a todos, en realidad luego de haber llegado a casa ha sido un mes, unos varios meses súper interesantes y muy, muy entretenidos. En base a la matriz que, que, que enviaron de Sissu, eh, he puesto lo, lo siguiente, ¿no? Como todos verán, eh, entre mis logros, compartí mi experiencia con mis compañeros en cuanto a lo aprendido en, en Estados Unidos, eh, compartí toda mi experiencia en la medida de lo posible a... Uh, cuatro áreas protegidas, eh, de las cuales eh, tres pertenecen de la Zona Núcleo de la Reserva de Biosfera Podocarpus-el-Cóndor, de las zonas del sector sur del Ecuador. Eh, crecer profesionalmente al ejecutar nuevas actividades en mi área protegida. Eh, tenemos vinculado eh, bastante gente que ya ingresa a la zona de amortiguamiento como tal para ejercer actividades de investigación y en temas de ecoturismo. Eh, eh, como tercer logro, eh, impulsar acciones en las cuatro áreas protegidas al compartir eh, charlas de motivación laboral, eh, la importancia de zonas de conectividad y gestión en las áreas protegidas, taller de fotografía con énfasis en conservación, eh, importancia del manejo del SIG para realizar procesos de monitoreo y también en base eh, a la utilización de lo que ahora está acá en el Ecuador, el tema de manejo de los drones. Como desafíos, eh, eh, creo que como un desafío personal tengo que aprender un poquito más a llevarme bien con el tiempo. Eh, se me hace un poquito complicado organizar y priorizar mis actividades porque en realidad eh, a veces eh, el tema del tiempo se vuelve complicado porque a veces no podemos priorizar eh, el tema del trabajo con la familia, pero en realidad eh, lo he estado manejando bien a la medida de lo posible y, y en realidad, eh, me ha dado buenos resultados. Eh, impulsar una visión de gestión interristorio eh, en, el, en el desafío eh, profesional, eh, fomentando la distribución del presupuesto equitativo para las áreas protegidas, eh, luego de que, eh, en el tema de que cuando ya se estaba distribuyendo la, el tema del presupuesto para las áreas protegidas an antes, para mi provincia era muy, muy burocrático. Eh, Tales áreas protegidas tenían que recibir tanto de porcentaje eh, presupuesto y ya. Eh, gracias a Dios se logró para este año ya tener un, un presupuesto equitativo en base a las necesidades y presiones que tenemos en las áreas protegidas. Es un desafío que esperamos que eh, a futuro no, no se vaya a complicar. Para este año se lo logró y yo pienso que seguirá siendo un desafío que en realidad se lo debe tomar muy, muy profesionalmente. Lecciones aprendidas y reflexiones, a ser comprensivo con el tiempo, a ser consecuente con mis actos y e a impulsar buenas gestiones que generen resultados idóneos. Dos, eh, a luchar por mis metas personales y profesionales y sobre todo ser decidido y lanzarme hasta que la cuenta llegue hasta dos. Y en realidad que sea hasta hasta que en realidad la adrenalina nos gane y no esperar a decir mierda y no votar. Eso de mi parte, muchísimas gracias y un gustazo escucharlos a cada uno, a cada uno de ustedes y, y esperando que en realidad a futuro pueda ir visitando a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Uh... Vamos a seguir con la próxima y en el fin tendremos la oportunidad de hablar todos. Así. Y ahora va a presentar Adriano. Hola Adriano. Hola, buenos, buenas tardes aquí en Brasil. Uh, bueno. Uh, los principales logros que, que tuve fue más seguridad y confianza en mi trabajo, eh, en el trabajo del día. Todos los días tuve más seguridad y confianza. Esto fue uno de los logros más importantes que yo tuve. También aplicación de herramientas de planificación y de autocuidado personal. Esto yo, yo fue fue Posible aplicar las herramientas como el análisis, análisis FODA. Por ejemplo, yo pude aplicar eh, como una herramienta muy importante eh, en la planificación de nuestras actividades. Como desafíos. Uh, principales eh, el espacio limitado de aplicación de liderazgo no hay mucho espacio que nosotros tenemos para para es, expresar el liderazgo nosotros tenemos muchas limitaciones para ejercer el liderazgo en nuestra hay muchas incapacidades para ejercer el liderazgo en nuestra área entonces, para mí fue una limitación, es un desafío muy grande. Y también modelos institucionales muy precarios, pues que hay que hacer una modernización de los modelos institucionales para que nuevas formas de manejo de las áreas sean, sean eh, aplicadas, sean modernizadas. Y también muy retos locales, hay muchos eh, problemas de infraestructura locales que nos, nos impiden de, de avanzar. Es, es muy difícil de avanzar con infraestructura muy precaria local que nos, nos impiden de, de, de hacer logros más, más impactantes. Algunas eh, lecciones aprendidas o reflexiones es que yo pude eh, hacer es el manejo en loco, el manejo de las áreas protegidas, el manejo en loco, de las cosas que, de, que aprendí eh, en el curso yo pude aplicar en loco en las, las áreas protegidas. También cosas como alianzas y las colaboraciones, entonces esto yo pude aplicar también, es muy importante y es muy interesante y fue y es muy grandioso también y también la aplicación de los rangos de atractivos este fue muy importante y esto está nos ayudando a, a ampliar el número de visitantes de áreas en, en las áreas protegidas este fue un logro de algunas reflexiones que hemos, hemos aprendido y es esto Gracias Adriano. Avanzamos con la próxima. Beatriz. Beatriz, ¿puedes hablar? Sí, claro. Tenemos okay. oui, entonces... entonces vamos a, a los logros. Sí, eh, entonces mis conquistas eh, personales, como eh, lo, los describí, son las que obtuvieron mal éxito hasta el momento. Eh, entonces yo puedo de decir que estoy avanzando en los estudios de inglés y español, que, que eh, yo puse como un, un, una meta para mí. Eh, en cuanto a las conquistas profesionales, percibo que será necesario más perseverancia, aunque pequeños logros de resultados importantes ya pueden ser conmemorados. Por ejemplo, en mi trabajo he completado una importante etapa de aprobación y contratación de servicios de consultoría estructurantes para las instituciones y también para las áreas protegidas. Los desafíos son muchos. Como los describí, los mayores desafíos en el aspecto personal son alcanzar un nivel de comunicación que, que permita dialogar, conquistar, sensibilizar y ser compreendido. Eh, esto creo que es un, un desafío continuo, provocar en la otra persona el interés en escuchar lo que tienes que decir y sentir que de alguna manera has contribuido con una información importante y útil para, eh, para el otro. Eh, todavía no percibo junto a los compañero, compañeros de trabajo que estén enfocados en profundizar en los temas institucionales eh, y ambientales a punto de eh, erguer o levantar una bandera y luchar por cambio, mejoras y avances. Y e, e también yo no encuentro todavía en mí una habilidad suficiente para conquistarlos, para apoyar mis ideas. Entonces creo que este será... Siempre un, un buen desafío para seguir eh, luchando. Y en mi reflexión, yo, eh, exactamente como lo describí, el mejor punto de partida para alcanzar nuestros objetivos es com, eh, empezar o comenzar observándose a nosotros mismos y en qué podemos ser mejores. Con eso nos convertiremos en una buena referencia a partir de, del ejemplo de nuestros actos. Y así abriremos el camino para conquistar la confianza de los simpatizantes, porque yo creo que tenemos algún, y establecer las alianzas que nos ayud ayudarán a cumplir, a cumplir nuestras metas. Entonces, eh, yo a cada día más me pongo eh, ante mis dificultades personales y, y busco estudiar, avanzar y vencerlas a partir del estudio y de mucha reflexión. É isto e que alegria estar aqui eh, compartilhando com vocês. Muito obrigada. Se, se tenho o tempo, eu quero. Sim, aí um minuto. Ah, sim, sí, um, um minuto. Então, vocês um grande abraço para todos com muito carinho. Obrigada, Erin. Gracias a ti, Beatriz. ¿Puedes darnos abrazos por un minuto? Sí, claro. Eh, para, para cada uno. Un minuto de abrazo para cada uno. Sí. Mm. Abrazo uh -huh. Ok. Gracias, Beatriz. Gracias. Besos. Mientras que estamos disfrutando del abrazo de Beatriz, a ver, creo que Humberto no va a poder estar con nosotros, parece que tiene este uh, dificultades con su conexión y no le veo en a la lista de, de participantes. Así vamos a pasar. Humberto Pueden puede ver por un momento sus logros desafíos. Burocracia. Hay... Gracias, y eso que otro ajá, con una entidad municipal mm -hmm. ni estatal ni federal. Estamos bien, y uh, este Daniel. Daniel va a intentar presentar, solo dice que no tiene una buena conexión, entonces pide disculpas eh, de antemano si al final él pierde el señal, pero parece que sí va a intentar este, ups, a presentar. Solo vamos a... ahí está. Hey, Buenas, hola compañeros, eh, un gusto escucharlos de vuelta. y antes que nada, quiero mencionarle que esta foto ya es de vieja, ya no tengo barba, y, pero aprovechando los cuatro minutos, voy a tratar de hacerlo más breve y conciso porque mi conexión va y viene, entonces no es muy, eh, no tengo una conexión muy estable. Bueno, mis logros, en, yo lo dividí en dos partes, lo personal y en lo laboral. En lo personal, primero... Pues, eh, creo manifestar que el principal logro es encontrarme conmigo mismo, ¿verdad? hace casi 20 años que estoy en lo laboral y nunca tuve este tiempo que dediqué en, el, en el, un mes que compartí con ustedes, también me ayudó en este tiempo a, a tener una visión más amplia de mi entorno, puesto que dedicaba muy, eh, mucho tiempo a, a, a lo laboral y... Sabemos que no solamente vivimos para el trabajo, sino tenemos una, un entorno mucho más amplio. Por otro lado, saber diferenciar y dar los espacios necesarios a cada uno en el ámbito, primero en, el, en concurrencia con lo que mencionaba anteriormente, en lo personal, familiar, sin descuidar, por supuesto, lo laboral. Y en el otro logro principal que se refiere a lo laboral es un uso más eficiente del tiempo. Aunque realmente tuvimos mucho tiempo para muchas cosas, tuvimos muy poco tiempo para muchísimas otras cosas dentro del curso. Eso también es valorable y también nos ayudó a organizarnos mejor, a organizar ese escaso tiempo que tenemos. Por otro lado, en lo laboral también descubrimos que ese trabajo, el trabajo en equipo que tuvimos en, el, en los grupos, sobre todo en los viajes de, de campo, que cada uno no puede hacer de todo, entonces es necesario saber delegar las diferentes actividades y dar esa confianza a cada uno de los miembros para poder cumplir con esa delegación. Bueno, en referente a los desafíos en lo personal, entender que los logros, primeramente que los logros no deben ser el fin de toda cuestión, sino que debe ser la consecuencia de, de la realización de un proceso, pero con convicción. Debemos establecernos que los procesos son más importantes que el fin que se busca, porque durante esos procesos podemos encontrar muchísimos otros fines, inclusive no, no previstos inicialmente. Y en lo institucional, seguir buscando la excelencia, porque el, el trabajo que dedicamos tanto del ámbito público para muchos compañeros de, del sector público, para, como otros que estamos en el sector privado, es que manejamos fondos públicos fondos públicos de donantes, fondos públicos aportantes que lo que hacen es confiar en nosotros para la ejecución de, de, nuestra, de nuestras funciones y del logro de, de esos objetivos que tenemos. En cuanto a reflexiones atendidas y reflexiones, quise escribir una frase de lo que me, me vino a la mente y es esto lo que, que puse. Entender y buscar hacer entender que el entorno no es solamente ...lo que rodea a uno, sino que una acción errada podría afectar, en todo caso, beneficiar a otros en sus propios entornos. Entonces, esa es básicamente la, mi, mi reflexión de, de, del curso en este corto tiempo, pero más bien aprovechar de vuelta la ocasión para eh, manifestarles la alegría que, que pasé con, con ustedes y de, la extrañeza que tengo de no volverlos a, a tener frente a, eh, frente a cada uno de ustedes. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Y, y para nosotros también, aunque les extrañamos, claro, a todos y queremos este, colaborar con todos, eh, hemos tenido este, este, el privilegio de poder eh, seguir colaborando en campo con Daniel durante este año con los cursos de capacitación en Paraguay. Y eso ha sido este, un placer para nosotros. Siempre es para poder mantener un contacto con los participantes y, y continuar trabajando juntos. Así que... Gracias, Daniel, por todo el apoyo también en, en Paraguay. Y ahora vamos con Alejandro. Hola a todos. Eh, pues es un gusto estar de nuevo saludándolos y recordando pues, todas las vivencias que tuvimos hace algunos meses allá en Colorado. Y pues. Para ser concreto, voy a resumir, eh, en base a la slide que nos mandó Erin, cuáles han sido los logros en cuanto a la gestión que me toca hacer en la Reserva Natural del Carmen. Pues, lo principal y algo que ya teníamos algún tiempo pendiente era ir actualizando lo que es el plan de operación que tenemos en, en la Reserva. Sobre todo, ir definiendo las actividades y priorizando acciones para hacer lo más eficiente posible nuestra gestión. Coordinándonos también con los actores locales que tenemos, tanto vecinos como autoridades, para estar trabajando todos con un objetivo que es la conservación. También algo que era muy necesario para nosotros era una renovación total en cuanto a la identidad, la imagen. Eh, en base a lo aprendido en el curso, antes era solo el Carmen, ahora ya es con toda la palabra reserva natural el Carmen. Es algo que ya quedó institucionalmente en Cemex y también ya se está haciendo toda la cuestión de, de la nueva imagen que vamos a estar presentando, porque esto es muy importante. También algo que, que estamos haciendo es empezar a difundir lo que esta, se está trabajando y documentar muy bien todas las acciones. Y otro de los puntos que, que hemos hecho es una diversific diversificarnos en la cuestión de fuentes de ingresos, no depender de una sola entidad. Actualmente ya estamos... A más de un 30% de generar nuestros propios recursos para la operación y es algo que estamos también eh, eh, integrándolo en nuestro plan de operación. Este año empezamos también con la gestión de ecoturismo para grupos eh, muy pequeños y ha estado dando unos resultados bastante interesantes. En cuanto a desafíos, muchas veces eh, uno en la gestión quiere hacer todo, todos los proyectos todo al mismo tiempo, algo que nos ayudó mucho el curso es a la aplicación de recursos es priorizar acciones de manejo muy concretas obviamente con buenos indicadores y no necesariamente perdernos en querer hacer de todo a lo largo de, de la reserva, ir priorizando acciones bien planificadas y en base a eso estar con buenos resultados y pues siempre es un desafío me toca gestionar un equipo que ya tiene más de 15 años eh, trabajando. A veces eh, el principal es eh, tener una resistencia al cambio. Eh, fue interesante ver la reacción de algunos compañeros una vez que empezamos a implementar acciones eh, en el nuevo plan de operación. Que se preguntaban si los cambios iban a ser permanentes. Y mi respuesta fue... Eh, no son permanentes, se van a estar actualizando constantemente para una mejora continua, entonces siempre es un reto cuando se gestiona en equipo, una resistencia inicial al cambio y pues finalmente en cuanto a lecciones aprendidas algo que me quedó muy marcado fue ese breve eh, breves eh, minutos o a lo mejor fueron una hora, no recuerdo exactamente que Ryan nos enseñó sobre lo que es eh, el mindfulness, algo que que pues resultó muy interesante para mí, de hecho ya hasta tomé todo un diplomado de Mindfulness y lo estoy aplicando en el día a día, eso me ha ayudado mucho a priorizar actividades, eh, a estar bien conmigo mismo y con, obviamente con mi familia. Y finalmente algo que me quedó claro es una actualización constante en lo que estamos haciendo en nuestro trabajo de gestión de áreas protegidas. El próximo mes me voy a un congreso para gestión de áreas protegidas urbanas, algo que veo muy importante como futura acción que está tomando CEMEX en sus sitios de operación. Y también, al menos, darme la oportunidad de una vez por año ir a visitar otras reservas para, para conocer y aprender, porque siempre es muy enriquecedor eh, tener y ver la experiencia de, de otras áreas, así como aprendí todos ustedes, compañeros, en el curso de Colorado. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Y ahora vamos con Marta. Marta, puedes... Hola. <risa> bueno, pues creo que yo no puse muy bien atención, o tal vez lo consideré distinto, pero puse las metas que había establecido el año pasado. Y bueno, entre ellas las acciones de liderazgo logradas que yo considero es el fortalecimiento que he logrado y la integración del nuevo equipo de trabajo al que estoy ahora. Muchos de ustedes les comenté bueno, en el chat que ya no estoy en el cielo, ahora soy la directora del área de protección de flora y Fauna Laguna Madre y de Santuario Playa Rancho Nuevo, que es un campamento tortuguero muy importante a nivel binacional. Este, este ha sido un gran logro para mí, si bien es algo que ya está en proceso y por lo cual casi no iba va colorado, los tiempos se ajustaron, se dieron, y bueno, ya tuve, ya tengo la posición. Asimismo, bueno, como les dije, yo pensé que vamos a, a plantear también parte de las metas, y bueno, como meta personal, yo el año pasado en mi plan de liderazgo, puse que independientemente el sitio donde estuviera, o el lugar al que me asignaran, o en un futuro, una de mis metas personales era dar continuidad a que mi hijo pudiera tener acceso a, a toda esta parte de, de um, al aire libre, no actividades al aire libre y nunca encauzarlo nada más a cuestiones de ciudad o escuela o demás y pues como parte de los logros creo que con todo y que tengo el trabajo encima he podido definir tiempos y bueno ya lo llevé a su primer campamento, tiene a sus dos años y medio tuvo su primer este, noche en casa de campaña, súper fascinado, eh, ya nos cambiamos a la ciudad pero como quiera cada fin de semana nos vamos al campo, disfruta tomar fotografía al aire libre ya sabe que va a trabajar con tortugas, en la escuela es quien habla de los bichos que hay ahí en el patio, entonces para mí eso es un logro personal, asimismo también apliqué a principios de año a un taller de liderazgo NOLS aquí en México de kayak en mar obtuve la beca de hecho ni siquiera por la CONAM sino de la misma institución pero tuve que postergarlo ahí sí tuve que priorizar por cuestiones de trabajo dado que la dirección que tomé tener el compromiso de someter el informe periódico para que se le reconozca, o para que siga con un reconocimiento de reservas de la biosfera de MAP, del programa de, de la ONU. Entonces, pues tuve que postergarlo, pero pues, fue un gran logro para mí poder acceder a este curso, poder obtener la beca. Creo que mucho de esto tuvo que ver con el curso que tuve en Colorado, con lo que me ayudó a, a fortalecer en mí como desafíos personales, pues bueno, la verdad es de que esta nueva re responsabilidad laboral sí ha impedido que atienda un poco, en este caso, la meta que también me había establecido, que quería, quería hacer una carrera de montaña, entonces la estoy postergando por eso, porque eso requiere entrenamiento, pero asimismo también, gracias al curso, he entendido que tenemos o, o reforcé esa parte, ¿no?, de que es necesario nosotros estar bien para poder estar bien con los demás. Entonces, si bien no me estoy entrenando, sí... ...estoy atendiendo otras rutinas de alimentación, de ejercicio. Y la siguiente, la final. Eh, ah, y bueno, los organizacionales e institucionales... ...pues son los propios de las áreas donde estoy, ¿no? Finalmente tomé unas áreas que se observa esa organización... ...hay conflictos sociales en una de las áreas... ...hay un manejo irregular de recursos, falta de planeación compromisos de desarrollo, pero es algo que he ido atendiendo poco a poco, a través del diálogo, a través de la empatía entre los mismos grupos, a través de identificar aptitudes, a través de considerarlos, porque mucho de esto había sido nada más imponer, imponer, imponer. Entonces, esto ha ayudado un poco, ya planeamos, ya está un poco más organizado, pero pues como estamos a principio de año, yo creo que hasta diciembre me daré cuenta de qué tanto ha funcionado las estrategias que estoy utilizando. Y finalmente como lección aprendida o resumen de lo que viene ahí es de que siempre pongo en práctica y siempre me acuerdo de lo que nos dijo Jim Barbarak sobre la parte una de tener contentos a nuestros inversionistas y la segunda de que de todo lo malo siempre hay algo bueno. Entonces independientemente de que haya proyectos que sabemos que le van a dar en la torre, yo sé que igual en casos de Brasil, pues tal vez no se puede aplicar, pero aquí en el caso de México, de mis áreas, hay proyectos que yo sé que le van a dar en la torre, pero he buscado la manera de ver qué vamos a obtener a cambio de, o qué otra cosa se puede hacer, ¿no? No es algo que a veces está en nuestras manos, es algo que va a suceder como las contingencias ambientales, pero finalmente tenemos que buscar qué tenemos que sacar de ellos también para beneficio propio de nosotros, beneficio de las áreas. Y bueno, pues me dio un gusto saludarlos a todos. Gracias, Marta. <risas> y ahora tenemos Gilberto. Hola a todos. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? bien? Oh, bien? ¿Puedo contar eh, sobre el es... matrimonio? Sí, oh, mi matrimonio <ríe> está muy bien. <ríe> Ay, eh, entonces, hola a todos, eh, vengo a hablar de mis acciones claves, ¿eh? ¿no? la eh, crecimiento após el curso en Colorado, crecimiento personal, trabajo, mucho, mucho crecimiento personal en persona, en ganas de la vida, eh, trabajo más en equipo, eh, junto más equipo trabajando en mi favor, en mi favor, eh, en el objetivo final. O con, eh, buscar, oír, oír más y hablar también, né? mediar para saber planejar. Y e buscar un animal mi equipo. Né? Podemos trabajar bien, tener bienes, tener ganas por el trabajo. É. Então, sim, foram as ações, as primeiras ações claves após o recurso em Colorado. Próximo. A próxima palheta, palha. Assim, ah, graças. Sim. É, desafios individuais e nacional Oi? Oi? Ah, é, desaf... Diga, diga, diga, Helen. Hablas, está muito bem, bem lá, o o espanhol. Né? É, desafios individuais e organizacionais para este para curso foi é, como a Daniel abriu, né? O câmbio é muito difícil ao passar uh -huh. as meus colegas de, e, e equipe, né? O câmbio era uma coisa muito difícil de, de tentar mas estou a Día, posdía, buscando la, cambiar todas las situaciones para el ganho ambiental. ¿no? Eh, continuar en trabajo de desarrollo. ¿no? Así, ah, la meta es eu eh, Yo perdí peso, menos 8 kilos. Uhu! Sí, entonces estaba previsto en una de las metas, ¿no? entonces está ahí. Fue un crecimiento y un ganho muy grande para mí la próximo? Avena. ¿Quién quiere avena? Eh, Licencias de flexión eh, a partir del momento de confiar en el equipo, donde ¿no? la responsabilidad debe ser distribuida más a las personas. Y distribuir más los, los trabajos, ¿no? más funciones, más actividades, más acciones. Entonces, ¿no? y esto, aprendí mucho y estoy a aplicar en mis áreas protegidas, en Brasil. Entonces, tengo que mucho agradecer el curso. Mucho obrigado. Gracias. Café. La boda. La boda. así ¿Ah? la boda. Ah, sí, la falar Vengo a hablar aquí eh, en una semana y voy a estar enviando la convite a todos para la boda. Uma festa com muita caipirinha, é, muita cerveja, muita festa. E todos estamos convidados. E esses outros quilos vão voltar. Você a, a, a, a Hã? Como? Vas adicionar esses 8 quilos de novo? Conhece caipirinha e cerveja? Não, não, não, não, não pode, não pode. Sim, sim, Obrigado. E eu ganho 8 quilos. Gracias. Así uh, nos falta un poco de tiempo y uh, tenemos unas personas que están aquí que no tienen diapositivas. Así voy a iniciar con, la, eh, iniciando con uh, este, um, las primeras que están en la lista y bajamos. Así, Gaby, si quiere presentar algo muy breve sobre eh, este, lo, logros, desafíos y lecciones aprendidas. Hola, Gaby, ¿estás ahí? Hola, Eric. Hola. ¿Me Hola. Sí, te escuchamos. Ah, está... um. Estoy con un pequeño uh, problema de conexión, pero puedo hablar un poco si tenemos tiempo. Uh, no, no tengo la diapositiva, pero puedo hablar un poquito. Dale. Perfecto. Hola, pa Gaby. Hola, hola Ryan, pero ¿a, ahorita, Irene, Sí, no? sí, sí, si puede ser, si no quieres está bien, es, es, estamos dando la oportunidad a los que están presentes a, a decir algo. Ah, perfecto, ah, perfecto. Ah, sí, uh, no escribí la diapositiva porque estamos en, en una grande, un gran trabajo ahora en que pero acerca de, la, de los logros, Uh, que tuve con el curso y mi trabajo son, uh, yo pude hacer un entrenamiento, un, un curso para los educadores ambientales que trabajan en SESC, que son cerca de 30 personas, y pude también hablar con los guardaparques que trabajan en la reserva natural de SESC. Acerca de los, los contenidos del curso fue muy interesante porque ahora estamos trabajando en cómo mejorar Uh, las cuestiones de gestión, pero también de interpretación ambiental y también de comunicación uh, en cada una de las unidades que tienen estos educadores ambientales y tienen áreas protegidas o áreas verdes en estos espacios. Uh, también estamos caminando con la cuestión un termo de cooperación con la CSU. Uh, estamos ainda hablando mucho con la, la dirección del SESC, pero creo que ahora... Las cosas van a caminar. Uh, nuestra gerencia está muy animada con la posibilidad, quizá, uh, para, ojalá para el año uh, de 2009, hacer algo junto. Creo que tenemos algunas novedades uh, en algunas semanas, en algunos días. Uh, y también estamos con un nuevo uh, proyecto aquí en Sesc que se llama... Uh, áreas Verdes o Áreas Protegidas Educadoras, que son un proyecto que estamos uh, aprobando con la gerencia y con nuestro director, uh, de crear un nuevo núcleo de gestión en SESC para apenas trabajar con estas áreas en Sesque. Uh, estamos uh, aprobando esto y, y estamos también muy animados que podremos tener logro y, y así vamos a aumentar nuestro equipo, o sea, estamos planteando nuevas personas para trabajar conmigo y con uh, las personas que también trabajan conmigo aquí en Sesc, como Juárez pero estamos también invitando más personas para aumentar nuestro equipo uh, y también estamos trabajando con unas metas para este año de hacer entrenamientos en área de interpretación ambiental uh, en área de comunicación en área de gestión pero con más profundidad con más Uh, detalles. Uh, entonces, estamos uh, oja, estamos teniendo más ojos para este área en SESC, y ahora también con una perspectiva más institucional. Uh, creo que es esto de una, una, una forma muy, muy rápida, porque no pude me preparar como mucho tiempo, pero puedo de, después enviar a, a diapositiva para ustedes una, de una forma más organizada para todos tener uh, estas cosas que, que yo estoy diciendo ahora. Muchísimas gracias, Gaby. Un, un gusto escucharte. Uh, si Yvette quiere presentar algo. Hola, Yvette. Uh, no escucho. No te escucho. A ver. Pues, y ve, uh, no te escuchamos. Vamos a avanzar con otras personas. Y si puedes uh, este, um, chequear tu micrófono, tal vez uh, podemos volver para hablar contigo después. Uh, Nelson, ¿quieres presentar algo? Hola, Nelson. Hola. Sí. ¿Quieres presentar algo? Tienes tres o cuatro minutos para presentar sobre tus logros, desafíos y lecciones aprendidas. De igual manera, como mencionaba Gaby, no tengo una presentación. Y, y perdón que el correo no, yo, uh, no sabía que el no uh, llegó a, a ti. Así, um, sé que no has tenido la oportunidad de preparar algo, pero uh, este... Tienes sí, la oportunidad de compartir. Sí, sí, puedes hablar con el grupo, pues compartiendo un poco lo que has estado haciendo en estos meses después del curso, Nelson. Un gusto saludarte. Sí, saludos Nelson. Saludos a todos los compañeros. Eh, en primer lugar, es un placer saludarles y pues creo que es el momento como para compartir algunas experiencias y lecciones aprendidas de lo que fue el curso en Colorado, para nosotros como Mancomunidad Huizayote ha sido uno de los logros más grandes, ya que hemos tratado de, acá en la zona, estar dinamizando eh, dentro de nuestras metas un comité técnico de la Reserva Lógica Huizayote y hemos visto que durante un año hemos logrado ya lo que es la parte de la organización de este consejo ya tenemos eh, 11 instituciones eh, manejando el área. En ella dos, dos mancomunidades, Mambacén, Guisayote, seis municipalidades, el ICF como ente rector y a ESMO como una ONG ambientalista eh, localizada en el municipio de San Marcos, departamento de Ocotepeque, Honduras. Y esto pues, nos ha llevado ya a tener acciones claras en respuesta a lo que es la protección de la misma en la parte hídrica en la parte de manejo de bosque, también en la parte de conservación con un proceso que hemos logrado desde el año 2009-2018 que ha sido la compra de más de 800 manzanas de tierra para la protección de diferentes fuentes de agua y al mismo tiempo pues también nos ha ayudado a lo que es la contribución y la organización y así mismo. Eh, definir estrategias claras con el equipo de guarda recursos para trabajar bastante en la parte de educación ambiental y así mismo, pues, eh, mejorar un poco lo que son los accesos en este caso, algunos senderos rotulación del área que vaya a contribuir al manejo y protección de la misma. Muchas gracias, Nelson. Un gusto escuchar de ti. Es un placer saludarles a todos ahí esperando pues de que eh, compartamos algunas lecciones aprendidas en este caso. Gracias. Y uh, este Patricia uh, no sé si tienes audio no no estás conectada audio. Así uh, parece que no podemos escuchar de ti en este momento pero gracias por ser presente y y uh, voy a volver a Yvette y ver si ella puede compartir con nosotros hola Ivet no, está sin está ¿Estás? sin, sin eh, solo con audífonos no, no ok. No. así Yvette está sin audio también pues parece creo que hemos um, dado a todos una oportunidad de compartir así ahora Uh, por 10 o 15 minutos tenemos la oportunidad de tener una discusión entre, entre el grupo. Sí, y, y para, pues para abrir la, la discusión, solo para avisarles que justo el día de hoy, antes de, la, de esa llamada estuvimos en la, en la plena revisión de los candidatos para el próximo curso. Este, ya estamos casi finalizando la selección. Tenemos buenos compañeros eh, suyos de, de pues, to, muchos de los países de Latinoamérica que están ahora eh, en ese momento de ver las becas, las visas y, y todo ese proceso que ustedes este, tenían que, que pasar el año pasado. Así que sí. estamos en esto, pero siempre recordando también este, los momentos vividos con ustedes. Pues lo, ahora eh, estuvimos revisando aquí eh, cómo levantar la mano, como mencionó Erin, aunque ustedes todos tienen la mano levantada en esa foto que estamos viendo, no hemos <risas> podido ver cómo en realidad hacerlo, así que eh, si quieren eh, hacer eh, otra contribución, este, hacer otro comentario, eh, podemos... este sacar el sistema de modo mudo, solo les pedimos que hablen uno a la vez para minimizar este, el ruido en este, el fondo. Dos callados. ¿La escuchas? Sí, para que pase puedo hablar. Beatriz, sí, Beatriz. lo que pasa es que yo quería decir que yo, yo quería haber hecho una, una pequeña presentación sin presentación, pero no no. no. Okay. no sé qué pasó. Oh, Cuando tratamos de sacarte de modo mudo, el sistema nos decía que no tenías este, la, la manera para hablar, pero sí, como ya, ya vemos que tienes voz ahí, vamos a poner todos los demás en modo mudo y vamos a abrir este, para que Patty pueda ser su contribución individual. entonces Adelante, Patti. Hola, muchas gracias. Eh, un gusto saludarlos a todos. Estoy súper emocionada viendo estas fotos, donde los puedo ver a todos levantando la mano, como dice Ryan. Y la verdad me da mucha nostalgia. Fue un tiempo maravilloso que pasamos juntos en Colorado. Y los recuerdo a todos siempre con mucho cariño. Les quiero contar un poco de mis logros. Eh, primero que todos los logros personales. Eh, yo había puesto que uno de mis mayores logros era practicar la tolerancia y mejorar la relación con, con mi familia, con mis hijos prácticamente, eh, especialmente que son pequeños. Eh, y cuidarme eh, y preocuparme más también un poco de mí, de mi seguridad, que fue una cosa que entendí comprendí perfectamente en los talleres que tuvimos en Colorado con esa, esa cajita de herramientas que nos entregaron, entonces eh, entendí que también el querer a tu familia, el, el querer hacer las cosas bien pasa porque uno también se tiene que cuidar a sí misma y la verdad es que en eso he estado preocupándome mucho de mí de mi salud, de mi bienestar emocional, que es lo más, más importante, de estar bien yo, y de esa manera creo que eh, el, otro, el, el, el otro desafío que tenía de poder mejorar la relación con mi familia, con mi, mi entorno, eh, se ha ido dando por sí solo, porque al yo sentirme bien, al yo estar bien, ha hecho que todo mi entorno mejore. Al menos así lo he notado. En lo, en lo personal, uno de mis uno, de, mi, eh, uno de, lo, de mis objetivos era que la unidad en la que trabajo, que es una unidad completamente eh, casi abandonada, muy lejana, eh, fronteriza, eh, y la verdad es que, que no, tiene, no ha tenido como mucho interés por parte de las autoridades. Yo, mi objetivo era poder visualizarla, eh, y, y para eso... Eh, uno de los logros que he tenido es que aprendí a visualizar y, y, y priorizar los objetivos y ser más asertiva y perseverar en eso y creo que eso me ha ido ayudando mucho también buscar el disfrute de mi trabajo ¿no? eh, y, y pasarlo bien trabajando y eh, he también derribado muchos mitos que tenía antes de ir a Estados Unidos por el tema del turismo y las áreas protegidas Dentro de los desafíos también personales era hablar inglés, la verdad debo reconocer que no he avanzado mucho en eso, he de puesto empeño, he avanzado, pero no lo que yo hubiera querido. Eh, y también eh, como desafío estaba posicionar mi unidad como un destino turístico de intereses especiales, SOIT, que llamamos en Chile, y relevar las culturas que allí existen, la cultura colonia y la cultura pehuenche, Y he usado mucho el tema de las cabalgatas, la cabalgadura, recuerdo y con mucho cariño eh, haber sido caballera sin caballo haber estado ahí con los caballos, ver el trabajo que sí hacía hecho eh, y las chicas, y la verdad es que eso me motivó muchísimo, me inspiró muchísimo, y hoy día estoy eh, trabajando fuertemente con el tema de cabalgatas. Antes de ayer tuve una cabalgata de 10 horas, donde presenté un proyecto para hacer un circuito de tres días a unos lugares maravillosos y muy escondidos que están en mi unidad y que nadie conoce y que he ido descubriendo justamente por usar eh, el tema del caballo y, y estoy trabajando fuertemente en eso. Eh, y como lecciones aprendidas, eh, eh, tengo muchas lecciones aprendidas y, y, y una de estas es lo que yo comentaba, el tema de que he podido derribar mitos he entendido que sí es posible que podamos hacer, eh, a través del turismo, sensibilización en las áreas protegidas. La verdad es que parece que se me está acabando un poco el tiempo. Quiero agradecer todo el tiempo que estuve en Estados Unidos y todo lo que me enseñaron. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias, Patti. Mira, este, vamos en un momento porque sé que muchos quieren prender un momentico eh, la cámara para que podamos ver qué tan gordo o flacos cada quien es, es, son. Pero todos eh, guapos. Pero al mismo tiempo no este va a causar que caiga este, la conexión de algunos colegas. Entonces, este, esto al final les vamos a dar cada uno la oportunidad de despedirse este, un momentito ya con video para que todos los que tienen el internet puedan este, pues, ver. Eh, pero Jim va a, a hacer algunos comentarios y ahí este, pues, ya empezamos a finalizar. Bueno, jóvenes, primero es bueno ver que todos todavía tienen ese fuego en la panza de que tanto hablamos y que siguen adelante. Sabemos y lo hemos vivido este año en Estados Unidos. En varios de sus países es año político o acaban de tener elecciones y están en proceso de transición a otro partido, a otro gobierno como en Chile, o este, están esperando elecciones este, muy peleadas en México y con un largo periodo de seis meses de limbo, después de los más largos en el mundo, entre cuando hay elecciones y cuando asume un nuevo gobierno y sabemos que eso les afecta, lo mismo toda la incertidumbre que han vivido los colegas, este, brasileños y lo que acaba de pasar uh, en Honduras también. Entonces sabemos, y bueno, y también protestas y llamadas por la renuncia del presidente en, en Guatemala también. Entonces, buena parte de todos nuestros países, incluyendo Estados Unidos, hemos estado en un año en lo cual el ambiente político nacional original regional nos ha afectado. Hay que seguir adelante haciendo lo mejor que se puede a pesar de eso, porque eso afecta a países pequeños y grandes y de este, todo tipo de ideología. Segundo, uh, quisiera mencionar que uh, hemos ya tenido la oportunidad de colaborar con algunas de sus instituciones. Uh, por ejemplo, en el caso de Sesque, uh, con un colega de Gabriela, que viene para acá para estudiar ahora. Y vamos a esperamos seguir colaborando institucionalmente en Paraguay, donde tenemos una uh, relación uh, fuerte de trabajo con Daniel y su organización en capacitación de todos sus cuadroparques del país. En Brasil, donde seguimos como socios y aliados de ese medio, y en Perú, donde Aaron acaba de estar tres meses este, solidificando, solidificando nuestros lazos allá. Pero quería mencionar algunas cosas en particular para el año venidero, para que estén lo tanto. Primero, en el caso de México, colegas de CONAM, estamos en discusiones con la sede sobre uh, una posibilidad de colaborar en la capacitación de todos los cuatro parques mexicanos. Veremos cómo nos va. Alejandro, también hemos hecho una propuesta al programa de apoyo fronterizo de servicios de parques de Estados Unidos y si pega, a lo mejor caemos por allá para algún evento o taller este, en la frontera. Eh, en el caso de Brasil, colegas, no vienen de que viene el seminario sobre turismo y áreas protegidas en Río Branco, en Acre, para los compañeros que trabajan en la Amazonía, que son todos ustedes, creo. Este, eso viene pronto en la primera semana de mayo, ahí estaremos. Y además, brasileños, no olviden el Cebuque, que va a ser en el sur de Brasil este año. Es el congreso de áreas esportivas más grande que se hace cada dos o tres años en América Latina. Y este, yo estaré allí y siempre hacemos una reunión de todos los egresados este, algún día allá en, en uh, Cebuque, en Santa Catarina. Eso es al fin de julio. Uh, pero a todos ustedes, una cosa importante es: uh, cada 10 o 11 años se hace un congreso latinoamericanos de áreas protegidas. Se está comenzando a planificar el próximo. El último fue hace 11 años en Bariloche, Argentina. Si todo sale bien, porque todavía están apenas comenzando, va a ser en los primeros meses de 2019 en Lima. Así es que pongan eso en su agenda y siempre hacemos un gran reencuentro. Uh, re um, yo creo que en, en Argentina tuvimos como 50 egresados de curso o algo así y, y tuvimos un un evento social allí también. Tampoco vienen las otras oportunidades de capacitación de ustedes mismos. Muchos los mencionaron en sus planes de liderazgo y para los compas, por ejemplo, el curso de reserva que se hace en México dos veces al año y el curso de exportaciones de Cati, que este año va a ser este, en Mendoza, Argentina, este, hacia el fin del año. Les mantendremos, como siempre, por la página Facebook este, informados sobre estos congresos Cursos, oportunidades de beca que pueden interesar a ustedes y a sus compañeros. Ha sido un gusto en saludarles. Espero ver a varios de ustedes en el transcurso del año. Muchísimas gracias. Gracias, Jim. Este, gracias, Jim. Yo también quería eh, simplemente este, compartir que pues me emocionó mucho ver tantos comentarios que ustedes dieron sobre eh, el componente de liderazgo del curso y ver que están realmente también concentrando no solo en, el, en la biodiversidad y las áreas protegidas, pero también en el autocuidado y en, en los aspectos importantes en sus vidas personales, porque como ya sabes, como mencionamos en tantas ocasiones, pues cuidando de esos componentes personales y familiares también nos permiten ser mejores conservacionistas fuera de la casa. Así que este, pues les deseo mucha suerte, que continúen, Continúan con este formato, con este plan de liderazgo. Este, Erin y yo eh, tenemos, de hecho, este, en unas semanas nuestra propia reunión, donde nosotros también seguimos con esos planes de liderazgo. Así que esperamos que puedan este, continuar. Eh, solo respondiendo rápidamente a algunas preguntitas que han eh, que han surgido por aquí. Eh, para algunos que saben, como Daniel Craig, tuvo un pequeño accidente. Hace unas semanas cayó en una caminata sobre nieve en la alta montaña solo y este, le, le, le quebró un, un ligamento algo algo este, en su hombro. Está en recuperación y él espera estar en plena condición para poder subir de nuevo a los rehuas con las llamas de nuevo este julio. Este, también, eh, pues, les deseamos a, a todas las mujeres que están aquí con nosotros feliz Día Internacional de la Mujer. Eh, importante saber y, y estar atento viendo un nuevo seminario que estamos estableciendo. Este, esperamos en octubre o noviembre de este año que es un seminario sobre mujeres y liderazgo en conservación. Estamos esperando poder lanzar dos ediciones por año, uno en español y uno en inglés. De hecho, vamos la próxima semana para vender la idea a Donald Trump ahí en Washington, <risa> este, porque sabemos que él apoya mucho a las mujeres, ¿verdad? No, pero sí, este, la verdad es que sí, vamos a, a Washington y, y esperamos este, poder aterrizar un dinero para hacer un seminario de 10 días este, que va a ser en Washington, en la, en la gran ciudad, pero donde vamos a proveer acceso a todos los grandes entidades de conservación que están basados ahí. Los grandes el Jeff, UCN, etc. Y inicialmente este seminario será solo para mujeres pero en años futuros vamos a incorporar también este, a los hombres en este curso. Así que solo que tomen esto en cuenta. Y también otro anuncio este, para los del cono sur o los que eh, viven en Latinoamérica y pueden acceder a becas para viajar al cono sur en eh, mayo de 2019. Vamos a, a, a hacer en, eh, formar parte de un equipo de planificación para el primer Conferencia Internacional en in Sudamérica sobre Interpretación, eh, eh, liderado con eh, nuestra institución, eh, el Instituto Chico Méndez, en Brasil, y también la, la Asociación Nacional de Interpretación. Eh, así que hay varias actividades y todo lo que hemos mencionado, eh, tanto Jim como yo pueden este, seguir eh, eh, siguiéndonos en el Facebook, porque Erin va a estar ayudándonos eh, mandando todas esas informaciones eh, por el Face Así que jóvenes, muchísimas gracias sí. por este, estar presente con nosotros. Muchos saludos para todos los demás colegas que no podrían estar con nosotros también. Eh, estamos pensando en ellos. Y pues vamos este, uno por uno, eh, si quieren, para que vayan despidiéndose de del grupo, utilizando, si quieren, su cámara. Um... Adriano, quiere iniciar con tu cámara. Sí. Alejandro, si ¿sí quieres uh, este, intentar con tu cámara. Hola, Alejandro. Perfecto. <ríe> uh, sí Ángel. Perfecto. Adriana, ¿no? Aquí, ahí para Hola para todos chicos y en realidad eh, un gusto verlos por este medio y sigo cada una de sus páginas en Facebook eh, por lo menos los podemos ver por fotitos y lo importante es que estamos trabajando bien en el tema de conservación y también trabajando en lo personal, que es lo muy fundamental para lograr los objetivos personales y profesionales. Les mando un fuerte abrazo desde Ecuador y feliz día, compañeros, por el Día Internacional de la Mujer. Como lo dije anteriormente, sin ustedes en realidad no, no seríamos prácticamente felices en este, en este momento. Muchísimas felicidades y un abrazo para todos eh, compañeros un gusto verlos por este medio un abrazo sí, sí. Oh, oh, Adriano, Adriano okay. perfecto no te escucho Uh, no te escuchamos Adriano, este, pero no está de modo mudo, así tal vez hago por tu lado, pero Te vemos. <risa> te ves bien. Un gusto verte. Asesinado Adriano, ay, ay. <risa> un, un baile o algo, okay. Sí, la chura de labios. Estamos bajando la lista. <risa> Mímica. <maquilar>. Ya. Yeah. <risa> okay, si puedes compartir tu video, no sé si es posible. Que Adrián, estás más flaquito. Okay. ¿Ya tienes video o no? Não, eu não tenho o vídeo. Ah, ok. Pero eu posso falar mais? Pode, bueno, Mais cinco está, minutos. Está bien, está bien. <risos> Estamos adivinhando o <de> abraço todo <risos> Pero... Ok, se pues, si queres despedir da de gente, envia adiante. Sim, sí, eu, eu gostaria invitar uma vez mais eh, Ryan, Jim e Erin para conhecer Tocantins e La oportunidad que tem em Brasília este ano. Eh, para seguimos con la conversación sobre capacitación, en fin. Y para todos los otros, un gran, un gran abrazo y eh, qué bueno ves, verte a todos. Daniel, si quieres despedir a todos por un momento. Hola, un gusto de vuelta a verles a todos, se les ve muy bien en la fotografía, esperemos que en persona pueda hacer lo mismo y tener la oportunidad de encontrarnos de vuelta. Abrazos a todos y esperemos seguir manteniendo el contacto. Gracias, Daniel. Gaby, si tienes, ¿tienes video o quieres despedir? Hola, me ven, me, me escuchan. Me escuchamos. No te escuchamos. La... Y ahora. ¿Tiene video? Ahora sí. Ahora sí. Uh, me ven. sí. Ajá, sí. Hola, Gabi. Ahora, hola a todos. Hola Gabi. Todos. mucho a todos. Uh, es muy bueno poder escucharlos más una vez, siempre me, me da ganas de, de continuar trabajando y haciendo cosas con la, la área de medio ambiente cuando escucho los, todos los, ustedes. Uh, entonces, quería hacer un anuncio muy breve también porque estamos uh, organizando, desarrollando un seminario en junio acerca del tema de la crianza y la naturaleza. Entonces, estamos invitando a profesionales de la América Latina es un seminario uh, latinoamericano acerca de este tema. Uh, Martita uh, uh, uh, habló un poco de su hijo. Entonces, este tema es, ahora en Brasil es muy, muy hablado acerca de las familias de la interacción con la naturaleza, las áreas verdes, naturales, los parques. Entonces, todos están invitados a participar. se si pueden, si quieren, si quieren más informaciones estoy disponible. Uh, entonces, también quiero agra agradecer a todos. Uh, muchas gracias por escucharme y por estar aquí con ustedes más una vez. Espero verlos en un otro momento. Está. Un gran beso a todos. Gracias. Gracias, Gabi. Gilberto, si quieres... Sí, quiero, sí. Quiero. <laughs> O magro, Ay, amigos, amigos, Daniel, muy magro Daniel. Magro, muito magro. Daniel. Uh. Daniel. <risos> Gracias a todos ustedes por la participación. Hablar a, a Ryan y, y Jim que estamos nos organizando los para ir para Cebu, ¿no? El congreso y eh, forzarlo a convite de Beatriz para venir a Tocantins, conocer nuestras áreas protegidas. Muy feliz por estar con todos ustedes. Un, un grande abrazo. Más. Abrazo Gilberto, abrazo, abrazo. abrazo. Hace mímica Hace mímica <laughs> Ok eh, no tiene video ni audio Marta tiene video No, no tengo video Mi laptop no está configurado, no tiene la cámara, lo siento, pero les mando muchos saludos a todos, me dio mucho gusto escucharlos. Muchas gracias, Marta, un gusto escucharte. Nelson, sabemos que Nelson sí tiene vídeo. Nelson. Nelson. Ahí está. Hola, Nelson. ¿Tienes audio, Nelson. ¿No? Nelson está muy fuerte. Nelson, ¿nos escuchan? ¿Nos escuchas? ¿Hagas un baile o algo para que sabemos si estás escuchando? Una sonrisa por lo menos, hombre. ¿Estás en el cárcel? Tienes el saca. Por cumple. Sí está Está borracho. Está borracho. <risa> La cumpleaños. Bueno. Nelson sigue ahí. Patricia, ¿quieres despedir con video? Patricia se despide con el video de Nelson. Patricia, ¿sigues ahí? Hello. Sí, me escucha. ¿Sí? Ah, hola. Hola. Un abrazo cariñoso a todos. Estoy feliz de participar en este curso. Gilberto, te, te felicito, te ves mucho más delgado, estás súper para la boda y espero la invitación, cariño a todos, cuídense mucho, mucho, mucho, mucho y felicidades a todas las mujeres que están en la conservación, conmemorando este día. Perfecto, bueno, eh, fue un gusto realmente conocer, eh, escucharles a todos, saludarles, Este está buscando becas para el próximo curso, por eso no está en la frente de la cámara este y pues este jóvenes este ha sido un gusto y este seguimos en contacto por este medio por email por el WhatsApp y no duden en contactarnos si en algo más les podemos este, colaborar así que un fuerte abrazo desde Colorado este todo el equipo nosotros además de los demás que no podrían estar presentes aquí Craig Jim Chuck las llamas, los caballos y todo el resto del equipo. Así que un abrazo, besos. Un abrazo. muy fuerte. mucho gracias saludos. Saludos. Saludos. un abrazo. Saludos, a todos. Un abrazo, saludo a todos los compañeros. nelson habló? Nelson, habló. ahí está. Saludos. Saludos Nelson. Saludos a todos. Un abrazo a la distancia. Perfecto. Awesome. Grande abrazo Nelson por su cumple. Gracias, gracias. Aquí está el pastel para que vengan a comerlo. Sí, queremos pastel. Sí, tienen que venir a Honduras. Más calmado. Eram estiver tão perto em, em Peru, vem para o Brasil. Sí.